Codores. Blanco. Blanco. Azul. Azul. Rojo. Rojo. Verde. verde, negro, negro, amarillo, amarillo, rosado. rosado anaranjado anaranjado Uy, Buda. púrpura hui gris Marrón. Ahí